Salud Comunidad Biocéntrica. Um, hoy nos encontramos aquí en este nuevo vídeo para compartir contigo una reflexión eh, que, que me ha ocurrido a lo largo de esta semana facilitando grupos de violanza. Y, y como lo que realmente me importa es uh, trabajar, laborear en la excelencia, como proponía Rolando Toro, eh, que, el, que el maestro y la maestra de violanza deben apuntar a la excelencia, y la excelencia no es algo que tú consigas y una vez lo has conseguido pues ya estás ahí, te quedas ahí, sino la excelencia es como un estado en el cual necesita una renovación constante para mantenerlo. Y eso quiere decir una constante revisión, una constante observación de cómo hacemos las cosas, desde dónde las hacemos y, y a quién sirven en realidad. Te voy a, te, y Voy a contarte tres casos concretos que me han ocurrido esta semana y que son el motivo de mis reflexiones eh, para compartirlas contigo. Y que tienen que ver con, con la necesidad de, de grupo, de, de pertenencia, de vinculación. Entonces, uh, el, primero, el primer caso es una mujer de segundo año de, de, de biodanza de grupo de iniciación, por lo tanto estamos en grupo intermedio, eh, una mujer que ha, ha experimentado en sí misma un, un cambio radical vino con, con una depresión diagnosticada y el cambio ha sido pues, eh, tremendo. Entonces ella está muy agradecida a la viudanza, ha recuperado su alegría de vivir. De hecho es una, es una de, los, de, de las personas que componen el grupo uh, que, a, que aporta muchísima alegría, muchísima frescura. ¿eh? Es como, como una primavera constante ella. Entonces es, es eh, hermoso. Bien, pues su tendencia, su tendencia es de eh, estar siempre hacia los demás, olvidándose de ella misma. Esa es una gran tendencia que, que precisamente fue la que la llevó a, a un estado de, de profunda tristeza eh, y por el que llegó a Biodanza. Y pero la, la, aunque ella en, en el proceso de integración que está viviendo en Biodanza, ella pues como que va tomando cuenta de esa tendencia suya y va eh, recuperando eh, su centro y su manera de relacionarse con las personas desde otro lugar pues esa es una tendencia que, bueno, que, que hay que seguir observando hasta realmente eh, transmutarla, eh, integrarla desde un, su lado eh, sano eh, entonces lo que ocurre es que desde hace ya eh, tres meses casi tres meses pues por circunstancias, primero por una cuestión de enfermedad suya, después por lo H, Y y Z, cosas importantes, ¿eh? pero bueno, externas a ella, pues ha dejado de venir a biodanza, aunque ella sigue... O sea, no sigue avisando, hoy no puedo venir. Bueno, o sea, quiere decir que su participación en el grupo sigue siendo activa en la medida en la que puede. Yo, como facilitadora, lo que veo es que está demasiado volcada a las situaciones que le vienen. Y no se deja espacio para sí misma, con lo cual hay un peligro. Entonces, yo como facilitadora pues yo ya se lo he compartido como dos o tres veces la, el, el, el efecto beneficioso y nutritivo de participar en el grupo, de que ella tenga un espacio una vez a la semana, al menos durante dos horas, uh, para poder estar por ella. Y, y bueno, ella dice que sí, que lo entiende, que sí, que, que ella uh, necesita el grupo porque es, for, forma parte de su... Eh, o sea, de su bienestar pero que ahora no puede y que, bien, entonces eh, después de casi tres meses yo le pregunto ¿pero tú tienes quieres seguir eh, participando? digo porque claro, después de tres meses no, no, sí, sí, claro que sí Inclu y entonces el último día incluso vino a última hora, no participó de la sesión pero vino a última hora para ver a las compañeras y tal, diciendo que ya se va a incorporar dentro de dos semanas bueno este es el primer caso que te planteo el segundo caso ¿m? una mujer que se acaba de incorporar al grupo de biodanza en septiembre porque estamos en febrero pues mira octubre noviembre diciembre en cinco meses ¿m? cinco meses de biodanza que ella venía con uh, una carga importante de estrés laboral eh, que se ha ido como mm, eh, el, el escenario se ha ido eh, aclarando hasta definirlo como que está sufriendo a moving en el trabajo, con lo cual ha cogido una baja y esto gracias de alguna manera a venir a Biodanza y como eh, encontrar espacios en los, que, en los cuales ella se siente observada, se siente mimada y, y esto la ha contrastado con su vivencia. Que en, el, en, la, en, el, en, el, en su trabajo, que también se refleja en sus relaciones. ¿eh? Eh, así que, bueno, un proceso muy interesante de cinco meses eh, y ella es una persona con tendencia, todos tenemos tendencias ¿eh? y nosotros como facilitadores sabemos eso. Sabemos las nuestras o deberíamos saber las nuestras, pero claro, también eh, las de las personas, pues para ir eh, moldeando, las sesiones de manera de que realmente sean efectivas entonces no son no es que sean personalizadas pero prácticamente aunque ellos no se den cuenta ¿eh? porque siempre hay algún ejercicio más apuntado para una persona eh, y así vamos haciendo bueno esto no es ninguna novedad esto es lo que todos sabemos y todas como facilitadoras uh, y el último día uh, es la, o sea, la tendencia de esta mujer es a acomodarse ¿eh? con la pasividad, a, a acomodarse en una, sensación, en una situación de victimismo, uh, de adaptarse a cosas que, son, que, no, que no deberían uh, nunca adaptarse, pero bueno, hay como una tendencia a esa comodidad, ¿eh? de estar en un lugar, entonces prefiero quedarme en este lugar, aunque mal. ¿Mm? Y esta es una tendencia, como hay tantas. ¿Mm? Entonces, ya hemos hablado de esto, eh, y ella ya lo sabe, ya lo ha ubicado, de, de hecho ya lo ha ubicado, lo, compartió, lo compartimos, lo compartió conmigo, y a partir de aquí... Eh, bueno, ella la semana pasada no viene. no viene, envía dos horas antes de la sesión, envía un mensaje y di, me, privado y me dice no voy a venir porque he tenido un día muy estresado, me cuenta el día y entonces me dice estoy muy cansada y prefiero descansar. Entonces yo como facilitadora le recuerdo que en el grupo también puede descansar y que es un lugar en el que no solo va a poder descansar sino como a transformar el cansancio en, uh, en, una, uh, en una vivencia pues, de conexión con la alegría que es lo que ella me comentaba que, que no tenía, que era un cansancio de agotamiento de, de, de derrumbe de, de bueno de sentirse sobrepasada. Bien, entonces yo le hago la reflexión y ella me dice que gracias por el recordatorio de lo importante que es el grupo y me dice que aún así decide quedarse en casa. Bien, entonces eh, ahí queda el sostener... Uh, lo que a mí me ocurre. ¿Mm? Eh, ella me dice, eh, para mí el grupo es muy importante, sé la función que tiene, y me vuelve a decir, eh, y para mí eh, es un espacio que yo necesito, biodanza. entonces biodanza. y ahí uh, yo sostengo lo que a mí me mueve, esto, ¿Mm? que es... Uh, si el grupo es de pongamos 20 personas o el grupo es de 4 la presencia de una persona tiene igual peso en un caso que en otro Y ahí entra otra vez la palabra necesidad. Tanto el primer caso, yo necesito el grupo, dice ella. En el segundo caso, la segunda participante, para mí el grupo es necesario, biodanza es necesaria. Y ahí se contrastan con mis necesidades. También como facilitadora, como persona y como negocio también. Tercer caso. Una persona de quinto año facil, eh, participando en grupos de violencia Una persona eh, del grupo de las ancianas de la tribu humana. Entonces ella Uh, primero estuvo cuatro años en un grupo de, de, de un proyecto biocéntrico de mujeres de más de 65, casi 70 años, ¿no? eh, más de 70 años, un grupo de mujeres que estuvimos juntas en todo un proceso hermosísimo que se llama Mujeres Jardín, que si tienes interés en, en conocer el proyecto pues puedes visitar mi página web, que aquí te dijo el, el, el enlace, es el proyecto Mujeres Jardín, eh, y cuando el proyecto se terminó, uh, pues ella ha seguido participando en el grupo regular. Entonces ella cuenta en, las, en el relato de, de vivencia último, de esta semana también, cuenta eh, bueno cuenta vivencias, cuenta cosas, y después en un momento dado dice, es que yo danza la necesito para vivir, porque... Eh, eh, para mí Biodanza me ha rescatado de lo que yo soy, que casi siempre he vivido mmm, siendo otra persona. ¿eh? Otra persona dedicada a los demás, a salir adelante, a trabajar como, una, como un asno, con sus palabras, ¿eh? me hago referencia. Y, en fin, y, entonces, y, re, y Biodanza me ha rescatado y me ha devuelto la que yo soy. Una persona alegre, divertida, con ánimos. Incluso mis hijos eh, son los primeros en los que han notado mi cambio. En fin, digo, eh, no sé, cosas muy hermosas. ¿no? Y entonces vuelve a decir, porque yo necesito violanza. Entonces, te cuento todos estos, estos tres casos, porque a mí me llevaron a una reflexión... Mmm, me voy a dar una reflexión que, que quiero compartir contigo, porque nuestro proceso, como ya he dicho antes, nuestro proceso es un proceso de revisión constante, desde dónde hacemos las cosas. Y sobre todo teniendo en cuenta de que nuestra, nuestra misión es el de laborear en la excelencia. Y como he dicho antes, la excelencia no es algo que se consigue y ahí te quedas. Porque mal amén vamos, o sea, mal vamos si, si creemos que esto va así, porque entonces, bien, pues eh, podemos caer en endioseamientos y en y cosas que realmente no nos interesan. Eh, y cada día, ¿no? Revisar por qué nos mueven las cosas. Entonces, la pertenencia a un grupo... Todos y todas sabemos que cuando vamos al grupo de biodanza entramos de una manera y salimos de otra. Entonces, de otra, no cualquier otra, sino otra mejor, considerablemente mejor. Y entonces esto es algo que las participantes y los participantes saben bien. Una cosa es saberlo y experimentarlo y la otra es acordarse de que esto ocurre. Y cuando decimos acordarnos quiere decir que las personas se olvidan de este efecto maravilloso que ocurre en biodanza y se quedan en esas, en esas en los, o nos quedamos, ¿no? en esas maneras de actuar en las que preferimos pues, acomodarnos en, en nuestro victimismo, en nuestra lástima, en nuestra lo que sea, que nos disminuye en lugar de sumar. No digo que siempre sea así, y con esto no quiero decir que la participante que no vino no hiciera lo que debiera hacer. No, o sea, no quiero eh, sacar fuera de contexto nada, ¿eh? ni juzgar nada. Solo esto es una reflexión que, que, que comparto contigo por el hecho de la necesidad. A veces, como facilitadoras, tenemos la necesidad de recordar a las personas el efecto de biodanza para, con, el, con la intención ¿eh? de, que, de que las personas estén bien. ¿eh? No digo que no sea una mala intención, ¿eh? sino que digo que, que, que, que hemos de seguir observándola, esta necesidad. Porque puede ser una necesidad que venga del de hecho de, o sea, una necesidad encubierta que, que, que sea tramposa, porque la necesidad en realidad creo que es una trampa, en la que nos atrapa a una serie de lealtades muy disfrazadas pero que nos impiden la libertad. Entonces, nosotras como facilitadoras podemos tener la necesidad pedagógica de que los participantes valoren el grupo de biodanza. ¿Hasta qué punto? Mi pregunta es esta. Nosotros como facilitadores tenemos una necesidad de que las personas vengan al grupo. Entonces, ¿de dónde surge esta necesidad? La necesidad pedagógica o puede ser también una necesidad de cubrir gastos para que aquella persona no se vaya, que puede ser y es lícito. La cuestión es no, no, no, no es juzgar lo que estamos haciendo, sino revisar desde dónde lo hacemos. Porque incluso la necesidad pedagógica, de ayudar a las personas o sea de recordarles los beneficios de la viudanza y todas estas historias puede ser una trampa en la que podemos caer sin darnos cuenta ¿sí? generando necesidad Entonces, y aquí va lo que quiero decirte porque cuando la persona mayor ¿sí? la anciana de la tribu humana dijo eh, porque para mí el grupo de biodanza, la biodanza es una necesidad. Entonces ahí fue cuando realmente verbalicé en el grupo que es muy hermoso sentir un impulso de necesidad de venir, que parte del corazón, de la alegría, de decir, es que yo el grupo lo necesito porque forma parte de mí, eh, forma parte de mis células, pero cuidado con la necesidad. Nosotros en Biodanza, cada uno, cada una de las personas que estamos eh, participando del grupo, yo como facilitadora y cada una en lo suyo, no deberíamos venir por necesidad. Porque cuando hay necesidad estoy deseando que me nutran y no valoro lo que yo puedo aportar. Y esta es la cuestión. Todas las personas del grupo aportamos. Todas. Entonces, si somos facilitadoras, a veces dejamos decir cosas como, por ejemplo, esta, ¿no? en el que sentido la señora lo decía con todo su amor y toda su, su, su ternura. ¿no? decís que yo necesito al grupo. Y lo decía con todo el cariño. ¿no? Y aún así yo le agradecí la ternura y, y tuvo el coraje el coraje de decirle que aún siendo una, un sentimiento hermoso que, lo tuviera, que tuviéramos presente que si venimos por necesidad no valoramos lo que nosotros como participantes estamos aportando al grupo uh, no sé si esta reflexión te puede ayudar <risa> a mí cuando me ocurrió esta semana estos tres casos uh, me confrontó con, con situaciones internas ¿no? en las que me molesto a veces de que la gente no valore, no venga a biodanza porque está cansada, porque, porque sé los beneficios. ¿no? Entonces entro en, un, en una pugna interna de decir, pero que no lo sabes, ¿no? que biodanza es maravillosa y que te puede ayudar. Y entonces, tengo que estar atenta, atenta a lo que siento, para transmitir realmente lo que nutre. No lo que me nutre a mí, ¿eh? como facilitadora, como empresaria, como lo que quiera que sea que seas. ¿eh? Sino lo que nutra a la vida. Y entonces... Esto es una enseñanza constante. O sea, es maravilloso que sea así, porque nos mantiene en un estado de alerta eh, relajada. No una alerta tensionada. De, de ser la mejor o de, o de ofrecer más de lo que realmente tengo, ¿no? o lo que sea sino una atención que repercute en, en que la vida se siga manifestando tal y como es no como yo quiero que sea en fin la necesidad trampa o, o acierto ¿Tú qué crees? Bien, pues eh, hoy eh, queda aquí mi, mi compartir contigo con la intención de crecer juntas, de, de, de recordar que, que estamos transformándonos nosotros y nosotras como facilitadoras y facilitadores constantemente. Y que si vives la facilitación de espacios biocéntricos como una misión, como lo que propone Rolando Toro, esto es para siempre y en cada minuto, cada segundo, cada instante de la vida. No solo en las aulas, sino en cada momento de nuestra vida. Porque el principio biocéntrico no solo se rige en una aula, se rige en una manera de vivir la vida y esta manera de vivir la vida nos implica movimiento constante transformación constante ir, ir desvelándose la vida en su, en, su, en su verdad que nos habita dentro pero para hallarla es hay que ir mirando hay que ir observando hay que ir disolviendo las capas de creencias, de, de automatismos, de implantes, de parásitos que nos habitan también. Bien, pues eh, nada, gracias por estar ahí y, y seguimos. Amor y servicio. ¡Está pronto!